Érase una vez una muchacha que vivía no importa dónde. Trabajaba como empleada doméstica y en sus ratos libres ella disfrutaba escribiendo historias de amor. Un buen día su trabajo como empleada doméstica se terminó y así pasó a hacer más de lo que más le gustaba hacer de lo que más disfrutaba haciendo, que era escribir historias de amor. Y un buen día se preguntó, si yo me lo paso muy bien escribiendo, ¿por qué no otros se lo van a pasar muy bien leyendo? De hecho, sus amigos se lo pasaban muy bien. Entonces fue cuando decidió compartir todo lo que había escrito, cogió sus historias y las pasó a formato de libro electrónico y después las publicó en Amazon. Al mismo tiempo, le encantaba compartir todo lo que estaba haciendo en ese momento, en un mundo sin fronteras, tuiteando. En un año se compraron más de un millón de sus historias y ella recibió dos millones de dólares por compartir su creatividad. Esta muchacha, esta joven muchacha, que un buen día perdió su trabajo, se llama Amanda Hawkins. Todos tenemos muchas cosas a compartir en este mundo sin fronteras. Tú mismo has hecho muchas cosas. Todas las experiencias que has vivido hasta ahora, las cosas que sabes y conoces, todo aquello que te imaginas, tus hobbies, ideas, lo que te inventas, compártelo Compártelo con el mundo, no te lo quedes para ti. Había una vez un escritor que fue a pasar una temporada en una casita cerca de la playa. Quería tener ese lugar especial, tranquilo, para escribir. Se levantaba pronto para ver el amanecer. Y veía a lo lejos, en la playa, una persona dando saltos, danzando cada día, hasta que el sol hacía su aparición. Sintió curiosidad y un amanecer decidió dejar su ventana y caminar hasta donde se encontraba la persona danzante. Y descubrir lo que allí estaba pasando. A medida que se acercaba, pudo darse cuenta que se trataba de un muchacho. Y cuando se acercó más, pudo ver la arena cubierta por estrellas de mar. Y cómo el muchacho cogía una y la lanzaba con todas sus fuerzas. Le preguntó, ¿por qué haces eso? Quiero salvar a las estrellas. Cuando el sol ha salido, la estrella que no está en el mar se muere. Pero no te das cuenta que no puedes salvarlas a todas. Aunque sea solo una, habrá valido la pena. Al siguiente amanecer... Dos siluetas danzaban en la arena. Comparte tus conocimientos, tu creatividad, lo que te imaginas. Tú tienes mucho que contar. Comparte, no te lo quedes para ti. Compártelo.